Hola, soy Romina Iraira, soy docente de nivel medio y de formación docente. Me encuentro acá en los puentes carreteros, eh, acompañando la medida gremial que se ha llevado adelante eh, en dos jornadas. Son dos paros que se han iniciado en reclamo a bueno, los descuentos que ha iniciado de forma arbitraria el gobierno provincial. Y entre los ítems que eh, venimos también a reclamar tiene que ver entre otras cosas con eh, los, los problemas que estamos teniendo los las, docentes en cuanto a IPROS que es la obra social y eh, ANSE respecto a los aportes jubilatorios. Actualmente lo que ha sucedido es que con una resolución que ha sacado el gobierno ha significado, ha impactado en la jubilación porque eh, los LAS docentes. Eh, tienen que pa pagar una moratoria para poder jubilarse. Nuestro sueldo, la, un gran porcentaje es eh, de negro, es decir, que no está blanqueado y eh, ese sueldo lo que ha hecho es que al, al hacerse los aportes a la caja jubilatoria se pague menos. Entonces eh, son muchos los años que para que un docente pueda jubilarse, tiene que pagar una moratoria. Esto está impactando... Eh, ...los docentes que están en una edad jubilatoria... ...que no se están alcanzando a jubilar... ...que vienen con problemas de salud... ...y lo que no se está diciendo y lo que no se está denunciando... ...es que tenemos muchos docentes en edad jubilatoria... ...que están falleciendo... ...y el gobierno se está quedando con ese dinero... ...no se está viendo un aporte en lo que tiene que ver... ...respecto a los tratamientos que deberemos tener los docentes... ...en cuanto a que IPRO se tiene que hacer cargo y eso es parte de los reclamos que venimos llevando aquí.